Buongiorno, cari amigo, da Pablo. El giorno de hoy, ¿qué cosa faccio, Guarda, sono unos un poquito militares porque son qua en la foresta. El giorno de hoy, vamos a inventar el brazo, vamos a gonfiarlo, diventarlo inventarlo fuerte, así cuando andamos en espiagno, estamos siempre a tono. El giorno de hoy, ¿qué propongo? Voy a hacer 120 piegamenti o pusha, o en español también dichamos la belita, la belita, 120 atención no que la vamos a hacer te eh, súbito no vamos a hacer de 24 vamos a hacer 5 series o ni serie diversa también cada volta que hacemos una serie vamos a unirle con el elástico 10 10 cour con la banda vamos a elaborar el bichipitico así este bicipiti va a venir grande y grosso ah, y fuerte como tú lo voy mira comando, son un poquito arrabiado, veo que nos están guardando las lesiones, lo están haciendo, que sucede, que sucede, si voy a estar en forma, debe sudar, debe farlo. no solamente guardar sino, aunque farlo! ok, para iniciar, eh? vale, para pues a pues esta banda qua, me meto mi, me meto mi, mi guanti, mi atresti, porque guarda, estamos, qua, estamos a terra, y si más se alinean en cualquier punto. Oiga, no quiero farme mal en las manos porque hay una espina o algo extraño allí dentro, entonces yo me meto mi guante. El día de hoy, esto será un entrenamiento intenso para personas alenatas. Como podéis guardar en el, en el, en el canal, he hecho una playlist principiante, moderado e intenso. El día de hoy será un entrenamiento intenso. Vamos a iniciar con un poquito de nuestra movilidad de la parte superior que es la zona que vamos a, a utilizar de più, hoy, hoy, hoy, avanti, indietro. Si tú no hay el elástico a casa, no te preocupes. Prende due, una confección de agua, dos botellas de, de, de un litro y fai siempre el espeso movimiento del de, de elástico. Si hayan que el manubrio en casa, ancora mejor, ancora mejor. así seis più, seis più allenato, y más più más fuerte, más fuerte de no, más fuerte de no. Vamos a hacer, como ha dicho prima, 120 push o piegamenti, o flexión, o velitas. Vamos a hacer 5 series de 24. Ogni serie será diversa a la otra. Ok. <laughs> ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Perfecto. Pacho esto. Adesso indietro. Cambio de mano. Avanti. De frente. Su. Espala indietro, Espala avanti. Ok, perfecto. Vamos a iniciar con nuestro primo. Vamos a iniciar con nuestro primo. Ok, veo que la cámara está un poquito alta. Voy a meterla un poquito. Así baja, así guardate. medio el movimiento. Ok, ok. <ríe> inicia nuestra primera puzzle vamos a hacer la puzzle normal normal normal Esta de esa misura de la espalda un poquito más abierto siempre guardando de frente de, de frente vamos a hacer iniciamos con 24 24 vamos a el elástico aquí ok me preparo me preparo eh, eh, y se va se va se va guarda la postura guardo de frente 24 5 10 15 20 ok 24 Adesso, vamos a iniciar vamos a añadirle como he prima. 10 dieci. 10 dieci con denegas dieci, dieci. 10 10 curr Ora andiamo a fare un pochino di bicipiti, ok? Si va, schiena dritta, spalla, flessione di ginocchio, e se si va, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci. Perfetto ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay nuestra prima de ay nuestra ay ay ay ay la prima. Nuestra prima de ay ay ay contrario ay ay tra mano Está, a, esto lo, a esto lo puedes guardar un poquito cuando lo, cuando lo facha, lo facha. Ok, ok. Prepárate, prepárate, prepárate. Andiamo a la segunda de 24. Tú soy fuerte, tú soy fuerte, cargo, enérgico. Voy a mejorar. Debes sudar conmigo porque si más te motiva a andar adelante Ok, ok. Si va, si va lo que hemos dicho, guarda, guarda. Postura, guarda la postura, ok, voy a girar. escendo, escendo, escendo, giro, uno, toco, dos, tres, cuatro, cinco, ocho. uno te regala ni no es uno va continuas siempre corto no puede esto pues, echamos la pausa lesión esto va y se va 10 Toque la fachita un poquito corta porque el músculo es fatigado. Cosí viene el músculo fuerte, fuerte. Ya habíamos hecho nuestra segunda. no andamos con la terza. más desde el bosco. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay! Uf. un poquito de área. Y andamos con la terza. En la terza se va a sentir un poquito la fatiga. Pero tú, ruchirás. Andar avante. Ok. Perfecto. Ya falta la, la segunda. Cuesta terza. La vamos a hacer un poquito más simple. Echendo, toco tocco la spalla, faccio così, 1, 2, 3, 4, fino a 24 ok, Prepárate, preparate, preparate baby, preparate Chico, preparate <ride> ah, vuoi stare forte così, forte? deve soffrire, Allenarte. mi piace perché tu sei un gladiatore, tu, no, tu non mola mai, ok si va, si va, si va, con eh, questa è la terza, 24, ok io non voglio parlare perché così mi stanco di meno, in questa mi stanco di più, allora voglio stare shitty però voglio fare 24. Corto, corto, corto. Basta, braccio duro. Uh. Esta terza te ha sentido. Esta terza te ha sentido. Pero tú no mola más. No mola. MAI. Te riposa! puede ver un poquito de agua. Un poquito de agua si va. Ahora, quarta cuarta y quinta será un poquito más fatigoso. Lo so, lo solo, lo sé so que será, eh, será difícil. Vamos a hacerla en la 22, en la 24. Si no riusciamo, podemos hacer 12, prendo un gocho de aria y altre otro 12. Mi recomiendo, pero vamos a probar, vamos a probar a hacerlo todo insieme, Esta cuarta que continua. ¿Qué vamos a hacer? Voy. Exento, abro y cierro. Abro y cierro. Abro y cierro. Ok. Niente, imposible. Niente, niente. Ripósate, ripósate, porque manca la última. Esta última te va a sentir. Pero yo so que tú y yo rayunos nuestro objetivo, nuestro escopo, nuestro objetivo. a finalizar ¿eh? vamos a parar ¿eh? 25 vamos corta así 3 2 ah, vamos dame tu poder enérgico natura dame tu poder esta es la última la última la última la última la última se va a sentir un poco de una fatiga pero vamos a parar vamos a probarlo probamos Probamos, probemos, probemos, probemos. Solo 24, solo 24. A ah. ver cómo sale el, el bichipiti, grosso, grosso, guarda. <laughs> Mano, te guarda, te cuida, <laughs> Ok, ok, ok, raga Última, últimas Cierra, chiusa, chiusa, cierra, chiusa, chiusa, chiusa, va. Una. 14, 14 Vamos, vamos, raga 4, 4, 4 a la última la hemos faltado estrecha pero lo habíamos rayado, habíamos rayado, seis fuerte, seis fuerte, manca cuesta corta, corta, corta, cuesta corta, corta porque ya el músculo está fatigado abbiamo fatto ce l'abbiamo fatto questa è per persona allenata come te come io grazie grazie grazie di cuore se tu hai fatto questo avventura sei un mese se non l'hai fatto se hai provato almeno la prossima volta lo puoi fare puoi iniziare con 10 dopo poi inizia con 12 e fino a arrivare a 24 grazie sono molto felice che tu te seis, alenatos con Messi, con Fisi con Juan Pablo. Mira comando para el próximo alenamiento. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso. De cuore, Pablo. ¡Ah!